Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un batido de remolacha y peras para bajar todo lo que hemos comido en las navidades así que los ingredientes son 500 gramos de remolacha 350 gramos de pera 200 mililitros de agua un aguacate y sal del Himalaya lo primero que echamos es la remolacha la remolacha ya la tenemos hervida y pelada echamos el jugo que suelta ahora a continuación echamos la pera el aguacate, el agua y la sal y ahora lo batimos y ahora lo batimos todo junto Ya hemos acabado y ya veréis qué rico va a estar. Mirad amigos, qué batido más rico. Aparte de bueno, nos da fuerza y desintoxica el cuerpo. Y limpia los intestinos. Así que ya sabéis. ¡A tomarlo! Bueno amigos, espero que os haya gustado este batido para desintoxicar el cuerpo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dad me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!